Sin preguntar, dejo correr. Bueno, ya estamos, ingresamos en el segundo bloque de nuestro programa de día lunes primero de agosto y te adelantábamos. Hoy es el día de la Pachamama y para contarnos un poquito más sobre esta fecha tenemos a Fernando, de Conciencia Activa con nosotros, a quien Hola, ya le damos la bienvenida. Gracias por venir. Buen día, Fernando, Muchas ¿cómo gracias. estás? Un Muy gusto bien. recibir tu visita. Un gusto estar acá también, muchas gracias por habernos invitado y por poder contar un poco de qué se trata esto de que se hace en estos días. En principio me gustaría conocer un poco más acerca de ustedes. ¿Quiénes son Conciencia Activa? ¿Qué tipo de trabajo realizan? Y bueno, ¿de qué manera vinculan eso con esta fecha tan especial que es el Día de la Pachamama? Bien, nosotros somos una, una organización que ya llevamos muchos años trabajando, Ajá. desde el año 2009, sí. que trabajamos con, con comunidades originarias desde, la, desde Colombia, desde el sur de Colombia, Ajá. hasta Puerto Montt. Bien. Bueno, con toda la ruta de la cordillera de los Andes, que es la parte más importante, digamos, es la que nos nuclea en este sector. Sí, o sea, claro. Estamos en la cordillera, claro. Por estamos en la entrada del Capacñán, o sea, la, una de las zonas más sagradas del mundo. Y estamos justo al pie, y hoy es un día especial, por eso es un día importante Muy bien. dentro de lo que es el calendario, claro. de la del calendario, el calendario ceremonial uh -huh. que se, que nos rige durante todo el año. No es casual que sea el primero de agosto el día de la Pachamama, ¿no? Tiene un porqué. Tiene un porqué, en realidad uh -huh. esto, el, el primero de agosto es medio una convención uh -huh. también. Eh, ...porque va variando también de acuerdo a la posición del Sol y de la Luna... Bien. Okay. Eh, ...de hecho eh, hoy estamos en el último día del Año Nuevo Huarpe... Uh -huh. ...que es, eh, que es a, antes de ayer, ayer y hoy... Bien. ...que son los tres días que se celebra el Año, el año Nuevo Lunar Huarpe... Uh -huh. eh, ...eso en, en lo que es local... ...en lo que es más regional de la, de la cordillera de los Andes... ...estamos entrando en la cercanía del Sol con la Tierra... Por lo cual es el momento de remover la tierra para empezar a sembrar. Ah, muy bien. Claro. O sea, la tierra se acerca al sol y en ese momento es cuando podemos empezar a sembrar. Entonces, lo que se hace en, la, en, la, en el mes en el Pachamama Raimi, que es todo el mes, no es solamente el 1 ah, de agosto, es todo el mes. Hoy empieza. Todo el mes, el mes de agosto. sí. Todo el mes de agosto, Ajá. que es cuando se remueve la tierra para empezar a sembrar. Perfecto. Que empezamos a, ¿Y qué es lo que empezamos a sembrar? Bueno, los mismos productos que después vamos a consumir el, el, en, la, en, el, en el final del periodo. Claro. Uh -huh. Y... También vamos a sembrar desde el punto de vista espiritual nuestros propios propósitos. Buenísimo. Venimos de atravesar el invierno, el invierno fue duro, todo uh -huh. el mundo tuvo procesos introspectivos y mucho más en esta época que venimos de, de, de haber estado encerrados mucho tiempo. Uh -huh. Entonces hubo un invierno bastante más fuerte. Que, ...que otras que en, otros, que, en otros, que en otros años. Y este, este año, después de todo esa, ese, ese movimiento que hubo de, de, de tierra... ...lo que hacemos es sembrar los propósitos para la próxima época. Excelente. Me nos has traído diferentes elementos... ...que es lo que vamos a estar mostrando ahora en pantalla. Me gustaría que, que nos cuentes un poquito de qué se trata esto. Es con lo que se realiza una ofrenda, ¿verdad? Son en, de acuerdo a cada, a, cada, a cada región, porque no podemos decir que una ofrenda se realiza de una determinada manera Bien. específica, sino que hay diferentes, diferentes variantes, Como hay rituales. muchas raíces. Lo, lo que nosotros estamos mostrando, bueno, lo que vamos a mostrar acá, sí. tiene, tiene es lo más ancestral, lo más antiguo. Ajá. esto le, La mayoría de los elementos que, que ven acá, o muchos de estos elementos, son quero, Ajá. que es de lo que, de lo que queda vivo, es lo más Ajá. antiguo, porque Bien. ellos no tuvieron, inter, no tuvieron intervenidos por el por, por, por, por, por, por la, la por occidente, por la claro. colonización, claro. porque claro. ellos se, ellos se aislaron. Durante 500 años se metieron a vivir a 5.000 metros de altura donde nadie los podía encontrar. Claro. Entonces ellos pudieron conservar mucho más pura la tradición. Uh -huh. claro. eh, bueno, nosotros representamos a una comunidad indígena de, de Yanaruma, el, eh, con una casa ceremonial que se llama uh -huh. de la cual nosotros representamos. Somos parte de, de, uh -huh. de esa organización también. Y desde ahí bueno, venimos trayendo estas, algunos de estos elementos, más los locales, como por ejemplo lo que estamos viendo ahí que están quemando carilla... Sí. Eh, Ajenjo. Ay, tiene una aroma riquísimo. riquísimo. A ver, ¿qué sentí? Y, ¿Y ese elemento para que lo, lo Ah, mira, esto es la, Con esos lo sahumás. que mejor, exacto, es lo que, me, lo que nada va a, a limpiar mucho mejor un lugar y mucho mejor un espacio que los mismos elementos de la propia tierra. Eh, Las Jarilla lleva miles uh -huh. de años viviendo acá y tendrá. Va, y después de que nosotros nos vayamos va, va, seguir a, va a seguir existiendo. Claro, o sea que se ha, si se ha, podi, ha podido sobrevivir en este territorio, tiene para uh -huh. enseñarnos cómo se sobrevive en este territorio. Y eso que nos contabas que, que es un mes que, que está bueno para intencionar, para plantearnos diferentes propósitos, quizás está bueno acompañarlo, quizás con, con siempre, siempre se sauma, siempre se limpia primero. Eso, eso por un lado, uh -huh. y después los, la, la, la limpieza como le mostraba Luma a Luna sí. recién. ponen las, las manos juntas. así y mostrarle vos que ya sabes ah, mira. lo tenés que frotar ¿Sí? este ¿qué, qué? lo va a enseñar él que ya lo vio lo tenés que respirar profundo Sentir. primero me explicaba que la primera inhalación como que te limpia y a partir de la segunda uh -huh. te empiezas a percibir los aromas típicos de estas esencias de, eso es de la montaña, eso es propio de la montaña mira sentirlo y decir a, a qué te hace acordar este que varía Sí, ¿eh? Como que, que cambió Cambia. bastante de la primera inhalación. Porque está, está viva la planta en sí, Ajá. porque estas son plantas que tampoco se cortan, sino que se utiliza lo que la misma planta te da. Ajá. Nunca, se, nunca se cortan las plantas para hacer, para hacer elementos ceremoniales, sino que se utiliza lo que la, la misma planta te va dejando. Me interesa saber, eh, Fernando... Eso es Ajenjo. Ajenjo, que es, la, es una de las plantas más sagradas de la zona, más sagradas de la región. Me encantaría. Eh, me gustaría saber cómo te vinculaste vos a, a, a todos estos eh, rituales y demás. ¿Tiene que ver con tu familia. Está buenísimo que de alguna manera se sigan perpetuando ¿no? las, las tradiciones y las raíces de nuestra América Sin Latina duda. si bien muchos venimos de familias de inmigrantes y, y demás, sí. raíces italianas como es el caso de mi familia, mira, está mía. buenísimo que en la tierra <risa> se se donde habitamos el... hubo personas, eh, las hay hasta el día de hoy, está buenísimo visibilizarlas que, que, que siguen manteniendo estas tradiciones cómo llegué ahí, casi es una, una casualidad, como, mm. me, como me fui me fui vinculando, sí. empecé con la, con, con la cultura guaraní al principio, Ajá. que es de donde viene lo de hoy de la caña con ruda, que ah. es, una, que es una tradición guaraní también. Claro. Eso porque en la selva guaraní, anteriormente, se, se, se en esta época empiezan las, los fríos más fuertes, entonces se utilizaba un medicamento uh -huh. eh, a base de un alcohol con hierbas. Uh -huh. Y después se fue derivando a caña con bueno el, Ahí fue donde yo arranqué inicialmente. Uh -huh. Y de ahí me fui vinculando después con lo andino y ya cuando arranqué en lo andino ya me quedé ahí. claro o, eh, Porque tiene... ...mucha más pureza, es más... Lo, lo, ...y lo local, lo que uh -huh. más nos representa... ...es donde debemos buscar... ...nuestras raíces espirituales uh -huh. también... ...porque más allá de que nosotros vengamos de... ...familias de afuera, sí. somos de acá... Sí, acá. No somos acá de acá... Esta ...y nuestra tierra. Esta tierra tiene una historia, un pasado... ...y pensá en que la cordillera de los Andes... Eh, ...en sí es como un... Cor, ...si vos tomás a la a la pacha la Pachamama, sí. ...el planeta completo, como un ser vivo... ...la cordillera de los Andes es como el corazón... Ah. ...que se contrae en invierno... Uh -huh que se contrae en invierno, atrayendo la nieve, y en verano libera toda el agua Ajá. y eso genera en los ríos las venas que después nos van a dar toda la vida. Qué bonito Qué esa manera esa de, nuestra, de graficarlo, ¿no? Nuestra, todo lo que nosotros somos en el, físicamente, es que somos 70% de agua, ¿de sí, dónde sí. viene esa agua? De la tierra. Viene de la misma cordillera, Son de, la, de la, la misma nieve, ¿no? desde, desde, desde el hielo. O sea que no somos simbólicamente <risa> hijos somos de parte la montaña. De. Somos parte claro. de la montaña, exacto. Somos parte de la montaña y que nos construya hasta físicamente, uh -huh. biológicamente, uh -huh. somos producto de la cordillera de los Andes. Entonces, esa conexión sí. con la cordillera de los Andes hay que agradecerla. Y Sin este dudas, es el momento para agradecer. Momento. Es cuando el sol se empieza a acercar, cuando empezamos a movernos afuera, uh -huh. cuando empezamos a salir al, al aire libre. Claro, hoy nos ha tocado ah, un día precioso y por suerte hemos podido hacer la nota desde acá. Claro. Y, y utilizamos para la ofrenda, para, para ir... Eh, eh, Marcando esos pulsos, porque no es que cuando se hace un agradecimiento a la, a la, a la, Pacha, a la Pachamama se hace eh, un, un rezo, un pedido, uh -huh. sino lo que se hace es un pulso, que es distinto, uh -huh. es un pulso. Impulsamos nuestros deseos, sí. nuestras ideas, nuestras, la, nuestros propósitos para lo que va a ser el próximo periodo. Y eso lo hacemos a través de los quintus de hojas de coca. Ah, mira, ¿cómo eh, es eso? Te lo muestro de acá. Dale, eso, ¿Qué otros elementos tenés acá mira, contarnos? Esto es una hualta. ¿Sí? Esto, para ver esto está tejido, justo tejido a mano también en, en, en Yanaruma, Todas las tinturas son naturales. Claro. Esto, absolutamente todo cada parte del material está, está incluido en, en, la, en el mismo espacio de la cordillera. Eh, esto se llama hualta y esto es una onconia, se llama. Y acá se guardan las hojas de coca. Muy bien. En el. Generalmente acá se, se, se utilizan, se seleccionan hojitas de coca. Sí. Eh, generalmente se usan las, las, más, las más enteras. Esto. Y estas tres hojas de coca representan los tres mundos, uh -huh. los tres mundos que hay en, en, la cordillera de, en, la, en, la, en la cordillera de los Andes, no, los tres mundos en los cuales vivimos. Ajá. ¿Cuáles son? El Hanan Pacha, el mundo más expandido. El kai pacha, que sería este, y el Ucupacha, que es de donde surge la vida. Ajá. Todo lo interior es del Ucupacha. Entonces, esos tres mundos son los que, se, los que se representan en el quinto de hoja de coca. Uh -huh. Y este quinto de hoja de coca también se ofrenda, también se utiliza para ofrendar. Ah, muy bien. Porque esto lo, lo soplo pff, con, el, con el aliento y con el propósito que tengo Ajá. y lo dejas en la tierra o lo dejas en el lugar que, que corresponde. Esa oh, es la forma más grande. simple de ofrenda. También el mismo quinto se usa para interrelacionarse, uh -huh. para hacer los tejidos, Ajá. los tejidos entre las personas entonces se entrega de esta manera diciendo jalpa kusunchis ajá ahí está y lo tomas, lo, lo, lo soplas y te lo metes en la boca ajá sí lo, lo metes ¿Completo? Es completo sí, sí, sí, sí ¿se sí. mastica o qué? se deseas? mastica lo dejas al costado ajá, sí, el, ahí está y, el, y el, la, la persona responde y zongoliay lo que significa... Eso lo dirías vos, en ese caso, cuando... Jalpa y Cusunchis lo... es el que lo entrega. Sí. Y Urpilay son y el que lo recibe. Ajá. ¿Qué uh -huh. significa eso en Runasimi, que es la lengua de la cordillera de los Andes? Jalpa es tierra. Uh -huh. A diferencia de Pacha, porque parece se confunde Pachamama, madre sí. tierra, no claro. significa madre ah, no, tierra. No es lo, no, es lo mismo. mismo. No. Pacha significa espacio-tiempo, espacio-tiempo madre. Bien. Jalpa es tierra. Cuando decimos Jalpai es atierrar. Ajá. Kusunchis Ajá. es una de las formas de decir nosotros. Hay tres formas en Runacín para decir nosotros y ninguna para decir yo. <risa> claro. eh, es hagámonos tierra, unámonos a la tierra. ¡Ay, qué bonito! Liai, liai, que es el que lo recibe, dice es urpi, que es una palomita, el sufijo liay, que es el diminutivo que indica lo que hace la palomita, que es aletear. Sonco es corazón, soncoliai es lo que hace el corazoncito, que es latir. La traducción sería mi corazoncito revolotea como las alas de una palomita, oh, que es la grande. forma de decir gracias. Me encanta. Mucho más profundo. Eso sí, en lunacini. Claro. En huarpe se dice mutuani, que ah. es más que gracias. Perfecto. Más que agradecido. Mutuani, esa palabra me Mutuani. quedó más Mutuani quedó. Eh, más, sí, más, el, más más local más, más, claro. más, más mendocina Fernando, todo lo que nos has contado Dino. Qué bonito conocer un poco más de, de nuestras raíces Porque es aquí donde vivimos Es hermoso recordar de dónde venimos uh -huh. este, Así que bueno, hoy en el Día de la Pachamama Queríamos tener este espacio eh, La invitación a seguirlos en las redes sociales A los chicos, para los que estén interesados En estos temas, en vincularse un poquito más Y, y, y conocer sobre todo lo, lo bonito que hemos estado charlando con Fernando Como conciencia activa los encuentran allí en Instagram y se me ocurre, bueno, que desde allí pueden eh, ver algunas otras fechas importantes, quienes sí. quieran vincularse y aprender sí. con Algunos ustedes rituales, también pueden sumarse a prácticas. De hecho, esta, esta, la semana que viene eh, ¿Sí? tenemos la posibilidad de tener un pampamisayo quero, ¿Ah? que es una autoridad espiritual muy importante, teniendo en cuenta que los queros ha, sí. han, estado, han estado muy aislados. Esta persona que viene ha estado recién en contacto con la civilización occidental desde hace 15 años. O sea, Los apenas queros son español. figuras... Eh, Son autoridades, autoridades, autoridades muy importantes Ajá. por el hecho de que conservan la raíz. Claro. Claro. Sin, intervención, sin la intervención sí. que hubo después, porque después ha pasado que... Con, las, con, la, con la conquista se han perdido muchas tradiciones. Sí, por supuesto, claro. Pero ahí quedan esos, que es lo que nos dedicamos nosotros, a buscar esos lugares, uh, y a buscar bueno. esos espacios. ¿Y, y no, nuestros televidentes pueden formar parte de sí, esa visita? Bueno, eh, Marcelino Guaman capaz, es el que, quien va a venir, el sí. 10 de agosto va a estar con nosotros. Uh, y ese día vamos a estar haciendo, va a estar haciendo él en realidad, nosotros sí. lo vamos a estar facilitando, haciendo de nexo. Sí. Pueden eh, esa lectura de hoja de coca, que es eso para ver el perfil energético de cada uno, cómo oh, viene, wow. cómo ah, está, todo eso. y vamos a estar haciendo ofrendas. Porque ofrendas se hacen durante todo el mes. Y ese día vamos a hacer ofrenda para que quiera participar, se puede comunicar con nosotros a través de las redes. Qué lindo. Bueno, está hecha la invitación, entonces vamos a poner en pantalla allí el Instagram para que puedan tomar nota, para que puedan formar parte de esto tan bonito y tan nuestro, ¿no? Fernando, el agradecimiento a vos y a tu equipo que te han venido a acompañar y a toda la gente que trabaja detrás de Conciencia Activa, perpetuando, ¿no? Parte de nuestra historia y de nuestras raíces. Gracias, gracias por tu visita. Por acá. Oh, oh, qué no, Mutuani. Mutuani. <risa> Ahí está. ¿No salió bien? Perfecto.